Cuando sentimos, escuchamos esta música, nos podemos estar dando cuenta de quién está escuchando en el interior. La música in our pure consciousness. Está sucediendo en nuestra conciencia pura. In the culture of Buddhism, there is a compassionate Buddha. Existe el Buddha de la compasión. It's also called the Guanyin Buddha. The Guanyin Yin Buddha. Quen Oh. ¿Cómo ella alcanzó la iluminación? Alcanzó la iluminación? alcanzó la iluminación a través de la escucha de sonidos de una canción. Cuando escuchas una canción, te preguntas primero quién está escuchando la canción. No solo te enfocas en la música, sino que también experimentas quién está escuchando. Y puedes darte cuenta que hay un observador que está escuchando. A través de las orejas también hay otro. Y, al mismo tiempo, te puedes dar cuenta que tú eres la conciencia pura, el observador puro. Todas las funciones de los órganos de los sentidos provienen de la conciencia pura. La conciencia pura es la vía por donde se manifiestan todas las sensaciones. Todas las sensaciones provienen de la fuente, de la fuente de tu conciencia. Y también hay otra proveniencia en el tercer nivel, que es a través de los pensamientos. Cuando tú piensas, no te enfocas en los pensamientos. Y al mismo tiempo, te das cuenta quién está pensando. Así que desde los pensamientos, tú retornas a la fuente, que es la conciencia pura. A través del observador, Recibes información. recibes información y al mismo tiempo puede enviar información cuando desde la conciencia pura El observador envía información, ahí se convierte en el maestro de la vida. Envía información a través del sistema nervioso y hace diferentes cosas. Conecta con el mundo exterior. All the down, Pero ahora todos los órganos de los down, sentidos se calman y nos ponemos a dormir. This, all the nos olvidamos de todos los órganos de los sentidos. Also, y deja relax. que los pensamientos se relajen. Que también van, vayan a dormir. When you relax Cuando te relajas so. de forma suficiente y relaja yeah. los pensamientos. So. Oh, even. Se esconde. Gracias. Okay. You can experience your inside is in a the superior career. Y quizás Not puedes reaching. experimentar que el interior se vuelve claro y despierto. You are Awakening your consciousness. You do. Estás solo en la conciencia pura, despierto. Okay, I'm ready. I feel. Your hands are already good, yeah, all y poco a poco empiezas a sentir que puedes realmente ya estar más allá de todos los órganos de los sentidos y de los pensamientos. Y cuando llega algún pensamiento, tú realmente te das cuenta que estás en el momento presente, en la conciencia pura. Cuando te das cuenta de la conciencia pura, la conciencia pura puede observar y se puede observar a sí misma. Se observa a sí misma el observador se observa a sí mismo. Puede ir a través de todo y se puede volver a un estado independiente a un estado independiente, despierto y libre. El nivel Mingyue de la práctica. Para entrar en él, necesitamos primero entrar en este estado. Y toda la práctica se construye y comienza desde este estado. Por ejemplo, si tú quieres practicar las sentadillas de pared, primero entras en este estado de Minyue puro. Entonces Mingyue se vuelve muy enfocado sin pensamientos puede parecer algún pensamiento pero no se preocupa no te hace perder de ti misma, no te hace perderte de ti mismo. Y te puedes mantener no, en ese este estado es, minyue puro. Te das cuenta de él. Y te das cuenta de ti mismo a un alto nivel. El este estado minyue no está creado por ti. El estado, la conciencia pura siempre está ahí. Si tú no conoces este estado, la conciencia pura se enfoca en el mundo exterior y se apega a todo el mundo exterior. Se pierde de sí misma. Estás siempre ahí en toda la vida, cuando te empiezas a dar cuenta del, est del Estado Min -yue, inmediatamente el interior se vuelve despierto, y ese es el Estado Min -yue. el nivel de la conciencia minyue ese estado minyue necesita ir a través de todo el cuerpo fundiéndose con él. Si practicamos el Kunjuan interno, por ejemplo, la forma, cuerpo, mente. El estado Minyue se funde con el espacio interno. Y Minyue da las instrucciones para hacer los movimientos desde el cuerpo de Chi. Y al mismo tiempo mi yo está observando los cambios sutiles internos. Y simultáneamente mi yo está dando información a todo el cuerpo para hacer al espacio corporal para realizar transformaciones. Y así podemos practicar las sentadillas de pared de la misma manera o preparar o practicar Tai Chi Bhul y sentimos entonces que Min Yue está fluyendo libremente en todo el cuerpo de Chi. Ese sería el estado Min Yue de Tai Chi -bol". Si practicamos nivel 1, el hunyuan no, no, no, no. externo, no, no, no, no, no. para fundirnos con el universo, sí, sí, sí, Necesitamos sentir que el cuerpo de Chi se funda con el Chi infinito, constituyendo una completud. Y entonces, Min -E se constituye una integridad total en todas partes. Y cuando esto sucede, los movimientos son los movimientos minyue, cuerpo de chi. Por ejemplo, cuando hacemos abrir, si sientes minyue, desde lo más profundo, abriendo y fundiéndose y expandiéndose en todo el universo. Cerrar. Min Jue y el universo vienen a lo más profundo del interior. No necesitas enfocarte en el chi. Te enfocas en los movimientos, Mingyue, y al mismo tiempo experimentas el chi, moviéndose junto con Mingyue. Moment, is the of the los movimientos minjue son los movimientos del Only maestro. Solo el maestro puede moverse de forma activa, activamente. Chi. Y cuando Solo esto sucede, el, el chi sigue al maestro. Incluso el Mingyue se funde con el Chi, junto con el Chi. Y todos los otros niveles, los niveles naturales de Chi, cuando minyue el maestro se abre, el Chi sigue a minyue y guía el Chi a abrirse. Cuando Minyue cierra, el chi sigue y cierra. Entonces necesitamos darnos cuenta que el nivel Minyue de la práctica solo se enfoca a nivel de Minyue. Y el Minyue se hace el centro de la completud. De la integridad. Min es el see observador see. y es el maestro de la integridad o completud. Always, uh, for, uh, focus on the movement, si siempre nos enfocamos en la información. Y siempre nos enfocamos en la información y en los movimientos del maestro, es una práctica en el nivel de la conciencia despierta, mucho más poderosa que los otros niveles de práctica. Practicando en este nivel muy profundo, ming se va volviendo cada vez más y más fuerte y va a través de todo tipo de práctica. ming se entrena a través de las prácticas a sí mismo. Cuando abre, Abre, se abre a sí mismo y entonces es la manera de entrenar Mingyue. Cuando observa el cuerpo en el interior y damos instrucciones, por ejemplo, haciendo el cuello de grulla, la primera sección del nivel 2, yo se mantiene en el espacio interior del cuello, y da instrucciones. Y sientes que Min Jue se está moviendo y el cuerpo de Chi sigue Min Jue, se funde con Min esta Es la manera de entrenar el poder de Min Jue, conscientemente. Y en segundo lugar, el chi se hace abundante y, y fluye libremente y las funciones del cuerpo se hacen fuertes. Si sentimos que en el momento presente nosotros somos Mingyure y se funde, con el cuerpo, el cuerpo se hace un cuerpo minyur. Si se funde con el universo, el universo se vuelve consciente, mente, despierto. El todo el universo es nuestro, nuestra conciencia pura y despierta en estado Mingyue y es un gran, un elevado nivel de práctica. Hoy, bien, hoy. Desde el nivel Mingyue vamos a continuar practicando. Para que nuestro sistema inmune Clean. limpie todo el cuerpo en el interior y limpie todo el mundo creando armonía. Okay. Um, Hoy vamos a combinar la meditación de pie, the floor, abrir y cerrar, the sound, los sonidos, and y la respiración together. juntos. Make our body, because, wow. Esto hará que nuestro cuerpo de chi se haga más fuerte rápidamente y mejore el sistema inmune. Okay. Bien. Sentimos nuestra conciencia pura okay. en estado Mingyue. Sentimos Shen -xi. Dice Sheneshi. Sheneshi. Sentimos la decimos y sentimos la vibración en el palacio Shenxi la vibración en el Palacio Shenshi. Y poco a poco el sonido se irá haciendo más bajito. Violeta más silencioso hasta ser silencioso. La vibración se irá volviendo cada vez más pura. A través de experimentar la vibración, el chi cerebral se volverá armonioso. La conciencia se hace más enfocada, más pura y más estable. Cuando observamos la vibración suficientemente pura, te vas a venir hacia it's la so conciencia pura, la conciencia pura va a venir hacia mí. Y en un momento la vibración and desaparece. Cuando la vibración desaparece, it's it's this. solamente. This Está la presencia del observador y ese es nuestro estado, Mingyue. Si continúa la vibración, tú te puedes dar cuenta quién está observando la vibración y dónde está sucediendo la vibración. Y de esa manera, también te vas a dar cuenta que, que la vibración está sucediendo en Min Yue en tu propia conciencia. Esto es algo muy importante. Una comprensión muy importante. Cuando llegamos al estado inglés no hay dentro ni fuera, y todo el espacio interior de la cabeza se funde con el Universo. La conciencia pura es todo el Universo. La conciencia y toda la Tierra se funden juntos constituyendo un campo de conciencia Mingyue, que se relaja continuamente, relajando nuestra conciencia pura, relajando nuestro campo de conciencia y se vuelve muy puro. En el campo de conciencia pura. Sentimos que corazón a corazón amamos, nos amamos unos a otros, nos sostenemos unos a otros. La sí, Compartimos la bella información unos con otros y nuestra vida está completamente liberado. el corazón está completamente abierto. El amor está en el campo de conciencia Mingyue. La felicidad pacífica también es ese campo de conciencia, ¿Sí? ese profundo campo de conciencia, observa el nivel más sutil del chi de todo el cuerpo, y atrae la belleza, la armonía a todo el espacio interior del cuerpo de Chi. E inmediatamente el cuerpo de Chi, ese espacio interno se transforma. La conciencia pura, el campo de conciencia pura, Viene a la cabeza y todo se vuelve puro. Viene al espacio interior del cuello. Y el, el cuello en su interior se vuelve bello. Oh, this beautiful, this, this current, form, color. No es. Beautiful. Es una experiencia que tenemos que vivir más allá del color. Es un estado de información. Es estado de belleza. Es un estado de salud. El hermoso Minjue va al interior de los hombros y brazos. Sí. Todo el interior se vuelve claro y muy bello. Observamos el espacio interior del pecho. Observamos el espacio interior del abdomen. En este estado bello de la conciencia, llega a todo el espacio de los órganos internos: al corazón, a los pulmones. A las mamas, al hígado, vesícula biliar, bazo, páncreas, riñones, el estómago, a los intestinos. Vejiga, sistema reproductivo, va a través de toda la columna vertebral, sentimos el campo de conciencia minyue. Va a través de todo el espacio del Tantien superior, Tantien medio y Tantien inferior, relajando. El campo bello, mi va a los glúteos. Articulaciones de la cadera, muslos, rodillas, piernas, tobillos y pies. Todo el espacio interior de las piernas. Vacío. Sentimos que este bello estado de conciencia, mi yo, está en todo el espacio interior del cuerpo. Sí. Se vuelve un estado de conciencia mingyue, despierta. En todo el cuerpo de Chi, todo se hace conciencia despierta. Dormidas, pero no dormidas. Yeah, Sentimos ese espacio expand. consciente, se expande. Yeah, expand. Sentimos que ese minyue consciente se expande. Uh -huh. min Jue se expande y todo el espacio sutil del cuerpo de Chi se expande y se abre. Expand, se expande, se funde en el universo. Min Jue es un campo de conciencia en todo el universo. Nosotros somos universo, dormidos sin dormir. Ese estado, Min Yue, es una completud, una integridad despierta Y despacio, desde este estado, vamos a ponernos de pie para hacer meditación de pie, y si quieres, puedes mantenerte sentado, Sostenemos la bola de chi frente al cuerpo. El cuerpo de completud, ¿eh? baja un poquito despacio. Well, the Sentimos la completud, Minyue. Es muy ligera. Very muy gozosa. Muy bien. No más El interior está lleno de amor universal. Sentimos el hermoso campo de conciencia en todo el cuerpo, en el, cuerpo el cuerpo de Chi. El espacio del cuerpo de Chi es muy, muy puro y muy, muy profundo. Despacio, nos relajamos. Desde lo más profundo de mi nivel, conectamos con el universo muy, muy lejos. The whole universe. Desde lo más profundo de mi toda la completude del universo está en estado mi yue. Now, mi Ahora mi yue, dice. Fine, el sonido shu silenciosamente. Very, very Muy gentilmente. Uh, shu", finer, finer. El espacio del cuerpo de Chi se vuelve cada vez más y más fino. Cada vez que decimos CHI, sentimos que el CHI se purifica, se transforma, se limpia y se aclara. Todos los problemas y los virus se transforman y desaparecen. It. Mi yo es muy claro. Está despierto. Se, vuelva, se vuelve cada vez y más y más puro, más y más claro. Thank mm -hmm. you. Thank mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Despierto. Todo el universo está en estado de En lo más profundo, todo el espacio interior de las células está despierto. Se transforma. brillante transparente limpio y claro oh. Muy armonioso. Mm. Mm. The of to pure, Todo pure. tipo de bloqueos y problemas se transforman en chip puro y desaparecen. Mm. Mm. Mm. Oh. Sentimos nuestro campo de conciencia. Está en todo el mundo. La tierra se ha vuelto transparente. Y el chi en, en torno a la tierra también es transparente y despierto. Mm -hmm. Mm -hmm. Nos relajamos. Relajados. Sentimos la integridad infinita de chi despierta abriendo. Mm -hmm. Despacio y suavemente expandimos. <ios aeros Cuzatie> Nosotros somos universo despierto. <odes> Sentimos profundamente el espacio puro del universo despierto. Oh. profundamente en el interior todo se hace profundamente despierto Siente la integridad universal, despierta y fina. Será a lo más profundo. Oh. Es universo infinitamente despierto, puro y limpio, brillante y fluido. Morir. Todo el universo es mío, eh. eh... Siente la respiración del universo consciente. La respiración está muy relajada, muy, muy amable, muy profunda. La conciencia despierta, observa. El sistema inmune se vuelve brillante transparente. El chi es abundante en el sistema inmune. Si fluye libremente, todas las funciones están maravillosas. El sistema inmune se ha vuelto muy sabio. Ha evolucionado a un alto nivel. Este cuerpo de chi consciente, siéntelo con una respiración profunda y que conecta con todo el universo. En In In nuestro infinito campo de conciencia, Mingyue, Min si. el Chi se vuelve cada vez más y más fuerte. Mingyue Min todo el Chi oh, universal chi. Se, ¿Y se, hacer se, hacer hacer. se funden juntos. The universe of Siente strong que la respiración de Chi universal All se Qi vuelve Qi de Qi un Chi muy fuerte y consciente. Una respiración de Chi consciente. All universe full of Todo el universo lleno de Chi. Muy puro, transparente. transparente. Siente que todo se vuelve muy cada vez más fuerte. ¿eh? Respiramos profundamente, suavemente. durmiendo sin dormir disfruta de esta Or respiración infinita de este de esta completud de conciencia infinita todo el espacio profundo de Chi, de las células, muy profundo, es nutrido y transformado por el Chi. de Despacio. La completud de chi infinito abre. Ah. Cuando inspiramos Sentimos que atraemos sí, el Chi universal hacia el espacio infinito interior. La... Bueno uh -huh. El universo, el universo, el universo. Siente la respiración del universo. elevamos y nos perdimos despacio, cerramos los pies parados en el chi. Elevamos o chi, Vá, Tchim. Vá, sentir Todo chi. Chi. ai muito, chi. Por encima de la cabeza vertemos el chi todo el campo de chi va a través del tan tien superior. a través del cuello a través del tanti en medio a través del tanti en inferior a través de las piernas, la mano de la las manos profundo, a lo profundo de la tierra y elevamos el chi, vacío, Siente que el chi universal está muy concentrado, muy potente, se reúne en el interior. Hasta por encima de la cabeza, vertemos el chi hacia abajo y a través del tan superior, el chi se funde en el interior y el interior se vuelve bello Va a través del cuello y el interior se vuelve bello nutre el pecho en el interior bello nutre el abdomen el interior cubrimos tu con las manos sentimos la belleza interior nutrimos las piernas nutrimos los pies el Chi nutre todo el espacio interior del cuerpo de Chi. Hacemos una respiración profunda y suave, sintiendo el bello cuerpo de Chi. Again, Cuando la respiración es profunda, suficientemente y suave, suficientemente. Con una sonrisa interior. Sentimos que la conciencia pura se ama a sí misma. Ama, ama todo el cuerpo de Chi. Amamos nuestro bello campo de conciencia. Ama a todos a todos cuerpos de Chi, amamos a nuestra comunidad de conciencia mundial, amamos a toda la humanidad, al mundo de la naturaleza y al universo. Nosotros somos conciencia despierta y amor universal. Thought. Separamos las manos a ambos lados abrimos los ojos despacio, movemos suavemente nuestro cuerpo, consciente, sintiendo que todos los espacios son armoniosos, todo el cuerpo es perfecto en todas partes. Bien, Bien. Gracias. Eh, gracias a todos. Gracias a